El servir de acompañamiento a personas grandes LGTB, bueno la idea ve de la 2012 que en 2013 es cuando se ha y es eh, eh, de la idea de que hay una serie de personas eh, grandes que eh, bueno, que están solas eh, abagadas de forma eh, objetivos, o sea, son personas que realmente no tengan a ningún que les den su por en el subvoltán eh, y después ya personas que sí que tengan personas que les den su pero que la banda que esas personas eh, anda magarsa y cuando eh, reban en la compañía de una persona gay, lesbiana, transexual, bisexual eh, pues tengan la oportunidad de explicar toda la seba vida, tengan la oportunidad de ser esmateus eh, vale y fa que, que puguin sentirse mi yo més acompanyats. Eh, parlem d'una generació on la homofobia està, de bueno, eh, una especial força, això provoca que molta gent a la hora de relacionar-se amb gent de la seva generació, eh, bueno, está obligada a amagar la seva condició, les seves vivències, vale, és una etapa on moltes vegades la gent pues explica mm, cosas de la seva historia de vida y son historias de vida, muchas vagadas inventadas, porque la historia real no la puedan compartir. El que detecto yo a nivel profesional son chasers de support diferentes, ¿vale? O sí, sea, es una otra, una otra manera de crear crearse, que la mayor parte de las vagadas no es basa en, en la familia, sino que es basa en amistades, ¿vale? Pero que son amistades que muchas vagadas ya ya ya van bueno desaparecen y y, eh, y faltan espacio on, on Spoon es crea amistades nuevas vale porque puse a que esta persona gran eh, un caso hipotético eh, una persona gran eh, que no te molta movilidad y por tanto, no poder desplazarse a fins al casal lambda o no puede desplazarse a fins al colectivo o a la conchinchina, em da igual. Resulta que esta persona, si la única oportunidad de relación que te es el casal del barrio y el casal de barrio eh, no te la sensación de que sigue un spy segú, que sigue un spy amigable, que sigue un spy o no es pugui... Eh, bueno, que pude hablar de El Mateo de ella Mateo como persona gay, lesbiana, transexual, sin sacar tipos de problemas, pues posiblemente esa persona de mi mica, mica o se irá a o se irá a Ubri a pero una historia inventada. O la oportunidad de poder hablar de, de, de, de las vivencias reales. Por una parte, por qualsevol cuál es la persona que, que pugui necesita el com como trabajador social, pues tenemos una entrevista, valoremos la situación, si se detecta que, el que esta persona es un problema de un problema de solitud, ¿vale? intentaremos encontrar eh, 15 recursos, pots servirá a que esta persona, per una respuesta a este problema, ¿vale? a esta situación, si se tracta concretamente de una persona eh, gran, y que esta persona tenga dificultad, pero puede acceder a especies de relación, el que intentaremos será eh, que personas voluntarias puedan visitar a esta persona de manera que puedan tener contacto con otras personas de la que puedan explicar su vida vida si vol, que puedan preguntar, que, bueno, pues un espacio de relación, pero una mica a domicilios. ¿vale? Uh, Eso es una amiga continua uh, eh, a la tasca que fan amics de la gent Gran, ¿vale? una mica versionat, pero una mica en esta línea ¿no? de estas personas grandes que están a casa, que no tengan la oportunidad a veces, de arriba a los de... o relacionarse ¿no? y que puedan tener eh, personas voluntarias que, que puedan fe eh, compañía de forma individual o varias personas. En el caso de una, una persona gran que había de tramitar una serie de ayudas, eran ayudas que se habían de tramitar a través del centro de servicios sociales, ¿vale? pero que esta persona quan, eh, no, no, no, no, no, no, no, no sentía que el centro de servicios sociales fuese un, un spy vale, Al final el que van fue en plan de, no te preocupes, Anem, eh, anem Junes. ¿vale? Eh, yo voy a hacerte compañía durante la entrevista, tal y cual, y si ya cuál se va el problema, eh, bueno, yo estoy calte o y en un principio no hay que, que problema. Que es... O sea, es, eh, este aquel el caso de otra persona trans, ¿vale? Y, el, y bueno, tenía la por de trubarse con una persona que no entendés la situación y realmente va a ser así. <ríe> realmente la persona que estaba entrevistando no, no, no entendía que suposaba. Eh, que suposaba que que esta persona ser trans, y el Fed de tener una otra persona, que un otro profesional, eh, que pudiera dar que a esta persona, va a hacer que esta persona pudiera demanar las cosas que necesitaba y que ahora estigui disfrutando de, de la prestación a la que tenía derecho. El perfil de persona que, que necesita acompañamiento eh, normalmente es eh, persona gran, gay o lesbiana, ¿vale? porque personas trans de más de 60 y pico de años no, no cunec, ¿vale? no, <ríe> Si existen aquí no arriban. Eh, y son personas eh, que el seu entorno de, de amistad ha desaparecido, que amb la familia no tenen relación, y que si tenen relación amb la gent del voltant eh, es Beins, eh, Beinas, tal y cual, es Yenam la que prácticamente no tienen relación, o sea, tienen relación a nivel de soporte pero que es eso que comentaba que es a una historia inventada, a una historia de vida que se han agotado de inventar, pero que no puedan ser es eh, matechos o ellas mismas.